Buen día, buen día, ¿cómo le va? Hoy vamos a conversar sí. con Iris Pereira de Avellaneda, un símbolo viviente de la militancia de los derechos humanos, sobreviviente de la represión de la dictadura, que se ensañó muy fuertemente con su familia, por cierto. Iris estuvo durante años desaparecida, presa y torturada en campos de concentración y penales la dictadura del 76 secuestró y asesinó a su hijo floreal, el negrito Bellaneda, un adolescente de 15 años, que fue un caso paradigmático en la represión salvaje de la dictadura. Actualmente Iris preside la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros del Campo de Mayo. Hola Iris, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien te queríamos gracias por entrevistar llamarme. ¿cómo? y gracias por llamarme Diego ajá ah, bueno. que me tienen en cuenta claro que sí tía siempre bueno mis perros se han vuelto locos disculpadlos en el fondo este bueno Iris mira sí. te llamamos para compartir tu opinión sobre una película de la que fuiste protagonista y que posiblemente gane el Oscar Argentina, menos 85. Sí. Contame. Sí, la vi tres veces. Sí. La vi tres veces para poder empaparme bien de lo, de lo que significa ah. esa película. Mira, para mí esa película está buena, está buena mirándola en el sentido de que es bueno para poder hacer debate con los adolescentes, con los con las eh, universidades, con los colegios que están un poco más adelantados que los primarios, pero le falta mucho a esa película, le falta bastante, ¿viste? Uh -huh. Pero nada, la situación que eso fue en el, en el 85, que fue eh, <coughs> del golpe de estado que fue en el 76, donde el juicio a la junta fue importante porque es el único país que ha podido enjuiciar a, lo, a los milicos genocidas. Uh -huh. Pero me parece buena, me parece buena esa película. Ahora, lo que la gente después piensa, porque, claro, eh, Estrasera fue puesto de Fiscal por dominico porque uh -huh. en esa época era el golpe militar. Sí, sí. Pero a pesar de que, bueno, se jugó la vida, fue amenazado, en fin de todo. Pero me parece muy buena la película esa. Estrasera tuvo muy buena llegada con El Caso Nuestro porque fue un caso emblemático, un, un caso muy tremendo, lo del negrito, uh -huh. en la forma que lo, que, que lo asesinan, los que nacida, y que después desgraciadamente de que primero lo hicieron morder por los perros en Campo de Mayo, y después lo matan y lo tiran por los vuelos de la muerte. Pero bueno, este es un caso tremendo, se hizo juicio en el 2009, pero no está terminado ese juicio no está terminado, ¿Ah, sí? porque hay unos cuantos, no, no, no está terminado, porque vos imagínate que en el 2009 fue el juicio, se, ju se juiciaron a Santiago Rivero que fue el ideólogo de Campo de Mayo, sí, a, sí. a Verplassen y García, que era la mano derecha de él, uh -huh. después dos oficiales jóvenes que se le dieron ocho años a cada uno, y al subcomisario de Villa Martelli, que fue uno de los que entró en casa, se robó cosas, se nos pegó, nos maltrató. El fue de la Rubio. Comisaría... Exacto, exacto. Mm. Eh, a Neto, el comisario, el subcomisario A Neto. Así que imagínate que para nosotros ese juicio fue importante. Pero sí. desde el 2009 que se hizo el juicio, que se condenaron con perpetua, con 18, 20 años después... A los oficiales jóvenes se les dio ocho y a, a, a Neto se les dio doce Esas tres condenas, nosotros no estábamos de acuerdo, entonces apelamos Esa apelación duró trece años y ahora Hace tres meses que recién bajaron las causas fijas, firmes, ¿viste? Ajá. Entonces es una vergüenza lo que está pasando con la justicia Porque tenemos varios todavía que están presos que no solamente han sido denunciados por mí sino por varios sobrevivientes uh -huh. que se tienen condenas por otro lado pero en el caso nuestro todavía yo pensaba que este año se iba a abrir pero por lo visto ya no, ya estamos casi 20 años pero creo que el año que viene puede ser que, que tengamos suerte y que se vuelva a abrir ese caso uh -huh. Hay sí. unos cuantos que todavía están en, en lista de espera ¿En, eh, ¿en qué juzgado estaría? Están en juzgado 2 de San Martín porque nosotros ah. pertenecemos a provincia. Sí, sí. ¿Y a cargo de qué juez? Eh. ¿Te acordás? Y bueno, porque los jueces... Ya deben eh, haber pasado de, varios, ¿no? Y sí, los jueces varios, porque varios se declararon de competencia, eh, se, se declararon es, que no estaban de acuerdo, en fin. Pero los que los condenó fue um, eran tres jueces de... de, de era, la, la que no es me acuerdo es la jueza Larrandal, uh -huh. de, de Vicente López, que es el es la, la donde nosotros hicimos la querella, porque nosotros pertenecíamos a, a Vicente López. Munro Vicente López, pero de, Claro, pero el juicio se hizo en San Martín. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ojo que, que no es que uno no esté de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo lógico porque los que los genocidas ninguno tiene que estar en la calle y todos tienen que tener su condena como corresponde. Ajá. Pero el caso nuestro, que ha sido tan emblemático y tan terrible, eh, genocida, que, que lo mataron así en la forma culpa tenía una criatura. Porque Medito era una criatura. Ajá. Aparte no tenía maldad, un chico bárbaro, un chico divino. Pero bueno, desgraciadamente para los militos la palabra comunista es una mala palabra. Ajá. Y se ensañaron con él porque como cuando entraron en casa no pudieron llevarse al padre y el represalio nos llevan a los dos. Y él, desgraciadamente, aparece por los duelos de la muerte y a mí me meten en cana tres años. Sí, sí. Bajo el poder ejecutivo. No, yo no tuve causa. Yo no maté, no hice nada. Solamente por pensar mmm, distinto, ser de izquierda. Uh -huh. Y una izquierda que es poco querida, ¿viste? Iris... Eh... Vamos a volver un poquito ahí, el, ese día del operativo y todo lo que siguió. No solamente había uniformados, había civiles. Sí, entra, entra, entraron civiles con pelucas. Uno solo entró para descubierta, que fue el neto de, de, de Villa Martelli. Y por los demás entraron con, con pelucas, con barbas postizas, ¿viste? Ajá. Eh, pero Eso, este... esos, esos tipos oscuros, repugnantes, que... No sé, por, por dinero, por convicción, no sé por qué, pero que se prestaron a, a participar de, de de hacer la mano de obra que se manchaba las manos de sangre, ¿no? Para hacer estos pero, operativos está, sangrientos. Sí, para, hacer una, para hacer una cosa así, imagínate que. Pero lo que pasa que no podemos meter tampoco a todos la misma bolsa, pero desgraciadamente los que actuaron en la época 76, porque tienen cerebro ya. Lavado, bueno, cambiado. pero a, a eso iba Esta gente yo creo, bueno, evidentemente tenían una idea en común Que era la ultraderecha Eso fue la ultraderecha ¿Sí? en la Argentina en Antes y durante la dictadura militar, ¿no? Sí, pero imagínate que todo esto empezó mucho antes Ya sí, en el sí. 66, cuando federal trabajaba en General Motors ya las 3A venían funcionando, no no tanto como en el 64, pero viste, ya estaban dando los signos de, de esa gente detenida, gente desaparecida, uh -huh. que el zafó en el 66 cuando la toma grande de, de General Moto porque no pudieron entrar los militares. Las la policías militares que tomaron la empresa a los compañeros de, de, de General Motors. Vamos, no a, recor que Vamos a recordarle al a, a que nos escucha, a los que nos leen, que Floreal Avellaneda, tu, tu esposo, ya fallecido, sí. y sobreviviente sí. de la dictadura, como fue un sobreviviente, sí, fue sobreviviente sí. buscado, sí, pasó, perseguido, pasó. reprimido durante muchos años, por ser delegado gremial claro. en diversas fábricas del Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, claro, él fue delegado de General Motors en la época del 66 y el 70, mm. el 71 casi. Y ahí en el, 70, en, el 60 y, en el 70 fue una toma grande donde estaban muy bien preparados dentro de los, los obreros, porque vos sabés que la militancia de, de la de las comisiones internas de esa época, de la época del 70, uh -huh. estaban muy bien los compañeros. Era la mejor militancia que teníamos de, uh -huh. de, de, de comisiones internas, delegados, ¿viste? Uh -huh. Entonces imagínate que eso también molestaba al, al gobierno militar y al gobierno de facto que estaba en esa época. Imagínate que... Y en la época el, de la represión fue su protagonismo en el conflicto en la fábrica tensa, de Munro Claro, fue en la fábrica tensa, pero imagínate que eso, cuando Floriano salió que lo echaron de, ten, de General Motors, que ah. quiso entrar en varias fábricas, no pudieron porque estaba en la lista negra Ajá. y como Floriano era un tipo que sabía de todo, mucho conocimiento de máquinas y herramientas Se daba para intermedio todo. De, Claro, tenía un amigo en tensa y fue, dijo, yo te voy a hacer entrar ahí porque la verdad dice que hay máquinas para arreglar y nadie le da pie con bola. Y así fue como entró, ¿viste? Pero le dijeron, te tomamos porque por este compañero, así, así, así, pero acá nos llegó que estás en la lista negra y que no conseguías trabajo en ningún lado. Y así fue, así fue. Así que imagínate, cuando él llega a pensar que, que había una comisión interna y este, pero era bastante de derecha, porque en vez de, de, de luchar por el compañero, luchaban para la empresa. No había nada que lo beneficiara al obrero. Entonces ahí se formó esa comisión tan linda, que eran de 27 compañeros en TENSA, que de distintas ideologías políticas, el único comunista era Floreal. Sí. Había Vanguardia Comunista, había Fertarté, había Deler, había el TRT, este, de varias ideologías políticas pero bueno era lo esencial que pues llegaban un perfecto y así fue como la toma que fue el paro ese general en el 74, que no pudieron este estaban trabajando con la que en esa época estaba calabró de gobernador sí sí y la unión obrea la unión obrea metalúrgica de de Vicente López que estaba Minguito que es el de, de, de, uf, de, la, de la rama más fascista Que había Luis López sí. este Bueno, mandaron matones a, trabajar, a, a obligarlos a trabajar Con el arma bajo el banco sí, Y bueno, sí. todo eso también Lo fue lo fue calentando En una palabra, no perdón la expresión Pero sí. lo, lo, lo fue calentando A los obreros para que No podía ser que estuvieran trabajando Con, con, con eh, matones dentro de la empresa claro. Y bueno eh, Se hizo un paro y ese paro llegó varios días, este, se hicieron piquetes Espera el... Iris, te pongo una pausa ahí. Eh, sí. Vamos a aclararle, por ahí es, nos escuchan muchos chicos jóvenes, gente que no no no tuve idea. En un momento dado, en un gobierno civil, en el, el, el, el año 74, 75, adentro de las fábricas había matones de gremios, en este caso el gremio de la UOM, con armas, obligando sí. a los trabajadores a, a volver a su trabajo y no realizar actividades gremiales. Claro, claro, esa es la, que tenía, la amenaza que tenía. Es espantoso. espantoso, sí, exactamente. Bueno, este ¿y sabes por qué te, te, te llevaba a rememorar toda esta complicidades sí. civiles porque el primero de septiembre pasado se produjo el atentado sí. contra Cristina ahí eh, sí. es el episodio de violencia política más, más importante de las últimas décadas sí. y para y, y como que vuelve a la a salir a la superficie este tipo de personajes y de personas de, de grupos de ultraderecha eh, sí, que son cachistas, son fachos, fachos. Sí, fachos, nazi, pues ya chichos, todo facho, lo que yo los fachos. fachos. Sí, total. Y por pues eso yo quería. Ley, una persona de ley, no puede hacer una cosa de, Una barbaridad, ¿sí? Este, y yo quería que vos, este, hagas una vinculación entre lo que fueron esos, esas bandas de ultraderecha hace 50 años atrás, este, y lo que son, este, ahora, eh, estos nuevos, que parecen, dicen que son loquitos, una banda de loquitos, dicen que son sí, bueno, vendedores es que... De, de copos de nieve, eh, dicen que son los sí, bueno, chicos... Que con algo, con algo lo tienen que tapar, dicen. dicen que son, este, estos chicos de, de, de, sin trabajo, del de gran Buenos Aires, bueno, todas, todos diminutivos como para bajarle el precio a la gravedad del asunto y la aparición de este grupo, de estos grupos políticos de ultraderecha y vos sos este, referente de derechos humanos y presidenta de una ONG histórica en la Argentina como la Liga Argentina me gustaría que, que des una opinión sobre este fenómeno mira, yo lo que pienso es que no son loquitos no son loquitos porque vos imaginaste que lo que pasó en el año 76 y que viene arrastrando de años atrás, eh, la derecha sigue avanzando. ¿Y cómo? Porque después del golpe cívico-militar, eso está latente en los milicos, porque te cuento, que hago un paréntesis de lo que pasó en el campito, en Paco de Mayo, sí. que ahí está la cueva de delincuente encuentro de todos los, los milicos bachos que, que trabajan ahí, que se preparan todos los golpes de Estado que se han preparado, y que siguen ahí. vamos Imagínate que nosotros hace ya Varios años que estamos entrando al campito, uh -huh. y nos analizan la imagen del negrito. ¿Por qué la analizan? Por el odio que tienen, porque no quieren que, que un chico como ha sido negrito, de, de familia como esta, la madre, siga, siga avanzando y siga preocupándose por el florecimiento de los 30.000 compañeros. Uh -huh. Así que imagínate que eso para nosotros, Campo de Mayo, es un centro... De, de, de, de, de genocidas fascistas que no reconocen nada. Ellos están dispuestos a cualquier cosa, las enfermerías principalmente, que ahí se reúnen para preparar todos lo, lo, lo, lo, lo, los asaltos que están haciendo. Uh -huh. eh, todo derecha, todo derecha. Entonces, nosotros lo que nosotros pretendemos es que esto de una vez por todas, sí, si el campo de Mayo se haga el sitio de memoria que nos han prometido, pero mientras tanto, seguimos la lucha peleando por el espacio y porque ningún genocida de Campo más Mayo estuvo libre. Ahora, te digo que lo, lo esto de, de, que dicen que son los tipos, no son los tipos. Tienen tipos. Tienen, eh, ¿Quién los prepara? Porque ahí está visto Los Caputos, está Macri, eso ve que la derecha cada vez se está avanzando, y acá la culpa mucho tiene el gobierno nacional. El gobierno popular. porque El gobierno popular, cuando asumió comando que yo te digo, bueno, yo lo voté, nosotros como Partido Comunista apoyamos esta iniciativa. Porque sí, sí. no había otra alternativa, no había otra alternativa. Sí. Pero lo que él prometió, no lo cumplió. Entonces, ahora, ya tres años prácticamente de gobierno, no cumplió ni la cuarta parte de lo que prometió, porque él tendría que haber entrado con la deuda que dejó Macri que, que que a dónde está esa plata, tenés que investigar y él ni bien asumido tendría que haber dicho bueno acá el, la el PRO los integrantes del Pro nadie puede salir del país que se investigue, no está nada, le está dando demasiada demasiada este concesiones, exactamente, demasiada den, eh, les tiene demasiado respeto no sé si será miedo o ser pero bueno, si eso sigue así, las próximas elecciones, para que vamos a estar nosotros, uh -huh. estamos, estamos en la cinta porque más de uno de los que estamos luchando, los que estamos peleando para un país mejor, y por todo el esclarecimiento de estos, van a ser los primeros que van a tomar medidas. ¿Vos ves un, Entonces, le, una continuidad histórica de las bandas de ultraderecha de los 70 con estos? pero nunca, nunca se terminó ella alfredo nunca se terminó eso, ellos uh -huh. estaban medio apagados viste pero ahora están resumiendo de vuelta uh -huh. y bueno y estos chicos estos chicos que que no tienen mucha paletica llegamos le untan la mano le dan unos cuantos manguanos mangano uh -huh. unos cuantos pesitos y bueno y bueno si te pasa algo nosotros te pagamos porque es así es así yo creo que un chico o un joven, porque son varios los jóvenes que si tienen una educación más o menos, yo creo que no se en a esas cosas Pero bueno, tenemos que hablar con los jóvenes, trabajar los colegios Eso ¿no? te yo voy a, a preguntar, a los colegios. ya para ir cerrando, para ir cerrando la entrevista cerrando voy la universidad, o sea, las universidades Claro, está haciendo ¿Ves? universidades, cárceles, Yo voy a las universidades voy a las escuelas, primarias, secundarias, universitarias y voy a las cárceles, voy a las cárceles de Varela, San Martín, Sangó, Yo hablo mucho con los pibes, yo hablo mucho con los pibes. Y te escuchan, sí, y me sí. escuchan. Y eso a mí me satisface y me da alegría, ¿viste? Porque uh -huh. no todo está perdido. ¿Vos sabés que nosotros, eh, la, la Liga Argentina con los Derechos del Hombre y la Asociación de y nosotros respetamos el ser humano? Sí, Porque sí. para ellos es una asociación de derechos humanos, ¿No? Sí, pero sí. también tenemos que hablar con ellos, explicarles que, que, cuál es nuestro motivo, por qué no vamos a la cárcel, por qué vamos a la escuela, hacemos películas, pasamos las películas, este, y hacemos debates que es tan importante en los pibes, sí, que sí. se interesen en la situación política. ¿viste? Y aparte sí. nos aconsejamos que todo aquel pibe que sale de la secundaria y quiere entrar en política, que estén en el lugar donde se sientan cómodas y donde están en Porque va a que acá la política es un desastre. Un desastre. <ríe> bueno, Iris, este aprovechamos la ocasión entonces para invitarte a Necochea. Otra vez, que vengas, ya has venido varias veces, pero siempre sí, sos bienvenida. Veces, sí. ¿Eh? Bueno, sí, son bienvenida en Necochea, ¿te acordás que me hicieron que el libro quedó como... El libro de Negrita ahí en Necarchea sí. lo reconocieron como de bien público, ¿te varás? Sí Sí, sí, sí, sí. Bueno, me sí. eso, yo estoy encantada con Necarchea. Bueno, vamos a ver a ver qué pasa, ya estamos fin de año. Te esperamos estamos acá, organizamos alguna actividad para que vengas acá en los pueblos cercanos también, si te parece, te quedas en mi casa, por supuesto, tía. este Te mando un abrazo grande. Te agradezco Alfredo, un beso para todos y bueno, un cariño grande a Tercha, decir bueno, que nos bueno. tenga siempre presentes. Gracias a vos Alfredo, un beso a tu hijo. Bueno, bueno, a tu hija. Un, un beso grande a tu tía, chao. chau. Cariño, felicidades, chao, chao.